Acciones en el ámbito local, nacional e internacional. Todos los miércoles de 4 a 4 y media de la tarde por la UD 90.4 FM, Stage. Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes y sean bienvenidos al programa semanal Relaciones del Centro de Relaciones Interinstitucionales Serio de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram como arroba Serio Distrital o poder escuchar nuestro programa a través de Facebook o por medio de la página web laud.udistrital.edu.co. El día de hoy estaremos hablando de las buenas prácticas de internacionalización de currículo de las instituciones miembros de la red rebook y para ello tenemos un invitado muy especial, José Ignacio Pérez Betancourt, él es líder de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la Escuela Superior Tecnológica de Borarango. Hola José, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, un especial saludo para todos y muchísimas gracias por invitarme a este excelente espacio de conversación. Vale, gracias a ti por acompañarnos. También contamos con la compañía muy especial de, nuestro, eh, de nuestra compañera del CERI, Mónica Farfán, ella es gestora de eh, movilidad Estudiantil Saliente. Hola, Mónica, buenas tardes. Entrante, qué pena. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, mi Emily, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a José Ignacio. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Vale, muchas gracias a ti. Listo, entonces empezamos el tema hablando pues un poco eh, de nuestro invitado y que él nos contextualice la red. Entonces, para comen eh, comenzar y contextualizar a nuestros oyentes, José, nos puedes contar acerca de las actividades que han desarrollado desde la Escuela Superior Tecnológica de Borarango en la red Riu y bueno, más o menos cuáles son estos proyectos y actividades que actualmente se están desarrollando. Claro, claro que sí. Bueno, eh, comentarles un poco de que desde la red desarrollamos pues, diferentes tipos de actividades. Entonces, eh, desde la red se vio como, como esa necesidad de querer formar como a los docentes, sobre todo pues, porque son bien eh, parte fundamental de, de los procesos pues, como de internacionalización del currículo. Entonces, eh, decidimos desarrollar pues, actividades como por ejemplo la estrategia de cápsulas donde brindamos tips eh, la estrategia de cápsulas llamada Pásame el Dato, que le quisimos dar, pues, como el nombre de Pásame el Dato. También tenemos eh, eh, diferentes otro, pues, otros tipos de actividades, como eh, lo son, pues, este programa de difusión. Digamos que también tenemos, también hemos eh, hablado y conversado sobre eso, realizar proyectos de, de como, eh, ponencias en las cuales podamos, pues, como compartir o, digamos, desarrollamos estos espacios donde interactuamos entre todas las diversas instituciones, que en este momento somos 17 instituciones, es una red de, de, de gran crecimiento pues para, para este año y eh, allí conversamos todas las instituciones y compartimos nuestras buenas prácticas, qué es lo que desarrollamos, qué es lo que hacemos y mostramos un poco también de, de, de lo que es cada institución y allí generamos todo ese tipo de estrategias que van en pro de capacitar y, y, de, y de mejorar, pues, como todas esas prácticas de internacionalización y de capacitar, por ejemplo, a los docentes, a nuestros estudiantes y de poder permitirnos, pues, como toda esa interacción con ellos. Vale, José, muchas gracias, pues, por esta contextualización. Quisiéramos saber cuál es el objetivo y, bueno, y qué eh, ejes, ejes que articulan la red, eh, pues, en la institución de Orarán. Claro, claro que sí, digamos que nuestra institución eh, ha sido una, bueno, debido a nuestra, a nuestra característica de institución en artes y que contamos con, el, con programas como por ejemplo eh, el programa de eh, contenidos audiovisuales, pues nos involucramos justamente y, y empezamos a desempeñar un gran papel dentro de este programa, como te mencionaba ahora, de Pásame el Dato, donde desarrollamos videos, eh, pues videos como muy, pues de una manera muy breve y, y, y muy interesante. Eh, cómo llegar como con esa información hacia, hacia los docentes o hacia los estudiantes entonces allí hablamos de, de videos por ejemplo sobre cómo, des, eh, cómo estar preparado para, para participar de una beca o de una convocatoria hablamos de, de videos donde mostramos cómo, bueno, cómo prepararte para un examen inglés o cómo, o cómo estar eh, mejor en cuanto a temas de bilingüismo y también hablamos sobre cómo desarrollar, por ejemplo, una clase espejo, qué es eso, cómo se desarrolla, cuáles son los pasos que debemos de hacer y digamos que básicamente en este en ese aspecto nos hemos involucrado bastante, bastante como institución José, por favor, cuéntanos acerca de esas acciones estratégicas y actividades que están desarrollando desde la red para fortalecimiento de la internacionalización del currículo y como mencionaban, como esa formación global, tanto pues ustedes desde la escuela con el arte, como pues en la formación institucional de los estudiantes. Claro, claro que sí. Te, cuen te cuento que, por ejemplo, empezamos nosotros como, como, como red a ver pues como esas necesidades, como les contaba, de, de, de bueno, vamos a generar eh, eh, una forma o sea, tenemos que, necesitamos un medio de cómo llegar a los docentes, cómo llegar a los estudiantes y que sea pues bien, bien interesante y ahí pues justamente vemos que las redes sociales son un, un, un medio fundamental, una herramienta eh, bastante eh, interesante de difusión de la información, entonces empezamos como, como red la ver la necesidad de bueno, vamos a, a capacitarlo, pero bueno, ¿cómo lo vamos a desarrollar? entonces ahí nació la idea de bueno, vamos a hacer entonces unos videos que sean fáciles de compartir, de de, de difundir por las diferentes eh, plataformas que existen y por las redes, por ejemplo, de, de la misma red. Entonces, eh, allí empezamos a, a desarrollar como los temas. Bueno, entonces si vamos a hacer videos sobre, sobre qué los vamos a hacer, sobre qué los vamos a desarrollar, por ejemplo, entonces Empezamos a hacer como una lista de, bueno, tenemos que generar, por ejemplo, cómo se hace una clase espejo, entonces tenemos que hablar sobre a los estudiantes cómo deben estar preparados para participar en becas y convocatorias y, y todos esos temas los empezamos a enlistar, pero luego, bueno, digamos que no podemos abarcarlos todos inmediatamente, sino que, bueno, diseñémonos como un plan de trabajo, empecemos uno por uno, uno por uno de los videos y, y empecemos a trabajar desde las diferentes instituciones a ver cómo lo vamos a desarrollar, entonces de allí ya pasamos a los guiones, vamos a elaborar entonces el guión, qué es lo que vamos a decir dentro, del, dentro de cada uno de los videos, entonces listo, vamos a, a, a, decimos que lo más importante es esto es esto, esto, esto, esto. esos puntos los enlistamos, los teníamos ahí ya eh, enmarcados y ya habíamos elaborado pues como el guión de lo que se iba a decir dentro del video, ahora los videos los íbamos a producir desde diferentes instituciones, entonces una institución... Eh, tenía un docente que ve el docente quiere participar y quiere quiere mostrar o quiere grabar un video eh, eh, diciendo justamente de cómo desarrollar esa clase espejo para compartirle a los demás listo entonces ya de aquí vimos que necesitamos es una estructura una forma de cómo se va a desarrollar ese video porque si no es lo mismo que un video lo produzca por ejemplo no sé la de Borralanga que el video sea producido por ejemplo por la universidad distrital por la, por la cooperativa o por una de las otras 17 instituciones, sino que, tienen que o sea, tenemos que mantener una misma, como una misma línea, unas mismas normas, entonces aquí justamente entramos como institución, como Débora Arano, empezamos a mirar, bueno, nosotros tenemos este programa, miremos con nuestros, con nuestros docentes y con nuestro decano, por ejemplo, de contenidos audiovisuales, cuáles son como esas estructuras o esos lineamientos que deberíamos de seguir todas las instituciones para que podamos hacer un video de, de calidad, para que podamos conversar como con la misma línea y allí fue donde elaboramos pues como un documento donde enlistábamos cada uno, bueno, entonces para elaborar el video hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta eso, eso y varias, varias cositas, bueno, iluminación, el fondo, eh, eh, el sonido, eh, cómo, se, cómo si le estás grabando un celular, cómo vas a coger el celular, y desarrollamos toda esta, esta guía. Luego de eso ya pasamos entonces a la realización de, de la creación del video como tal, ya la institución, que, que, que tomaba liderazgo de grabar el video, entonces lo grababa y otra institución eh, lo iba a editar y allí nosotros también como institución empezamos a, a elaborar una propuesta de línea gráfica donde, donde el logo, desde el logo, desde, desde digamos como la introducción donde está el, el símbolo de pasame el Dato el, el, el logo de la red Riu y, y todo lo que íbamos a empezar a, a mostrar dentro de los dentro de los videos, eh, di, conversara siempre y fuera la misma línea y fuera fácil como identificar y esto lo empezamos a debatir con las otras instituciones en las diferentes reuniones que teníamos como red y nos definimos por, por una línea gráfica y fue la línea gráfica que ya quedamos como definida para ponerle a los videos y ya lo, otra institución edita el, el, el video que se desarrolla y ya aquí lo socializamos ante la red, vemos observaciones, eh, la editamos o alguna cosa, y ya posteriormente pasamos entonces con el equipo de, que, que está encargado de las redes sociales y de comunicación para que empecemos con la difusión de los videos. Es interesante, ¿no, Ignacio, que nos compartas ese paso a paso, porque es la formulación de toda una estrategia que se desarrolla desde la red, no es, digamos, de manera independiente, sino... Es un paso a paso que se va desarrollando, que se va creando y se va formulando desde las diferentes instituciones y desde cada una de ellas, cómo pueden aportar desde sus conocimientos y sus experiencias, todo en pro de la internacionalización del currículo Nos gustaría preguntarte sobre uno de estos aspectos que, que mencionabas, acerca sobre las clases espejos y otras actividades que también están desarrollando desde la institución. Cuéntanos un poco de esas otras actividades como las clases de espejo, los seminarios y movilidades académicas. ¿Cómo se integra con todos estos procesos? Claro, claro que sí. Entonces, súper importante, miramos como todo el tema y hablando de, justamente de la internacionalización curricular, eh, desde nuestra institución, una de las prácticas que, bueno, hemos desarrollado diferentes tipos de, de prácticas, de, de, de internacionalización del currículo que le apuntan a esto y una de ellas son los seminarios de investiga de in, los seminarios internacionales de investigación en prácticas artísticas y ese es eh, bien interesante porque es un seminario que desarrollamos año tras año dentro de la institución y vamos este año eh, tuvimos la versión la quinta versión ya del seminario y es interesante porque se involucran todas las áreas de la institución entonces con, conversan todos los programas que tenemos como, como institución, conversan también todos los procesos administrativos y participan muchos estudiantes, donde tenemos estudiantes presentando justamente eh, proyectos o presentando justamente ponencias y allí tenemos y contamos con, con, dentro del seminario, contamos con muchísimos invitados internacionales, contamos con talleristas también internacionales, donde nos interesa es, por cada línea de, de arte o por cada línea temática que, que, que se desarrolla o su línea que se desarrolla para eh, el evento, pues hablamos justamente con esos invitados internacionales que nos digan, eh, bueno, cómo es de su cultura, cómo es de su país, cómo es de, desde, desde lo que ha vivido en, en es, su proceso artístico, de desarrollo artístico, desde el país en donde se encuentra, eh, cómo ha sido y cuál es su visión de, la, de esa práctica artística allá en, en ese país. También eh, digamos que una o, otra línea que hemos, hemos eh, tenido justamente es la semana de la internacionalización donde como institución convocamos a otras instituciones eh, eh, con fuerte expresión artística con un gran enfoque eh, en artes como lo somos nosotros y empezamos a, a elegir uno o dos países y sobre esos uno o dos países empezamos a traer invitados que, que nos van a conversar sobre, sobre sus prácticas también artísticas desde, desde ese país pero ya con un enfoque no tan investigativo como por ejemplo el seminario, sino ya con un enfoque más, más diverso, más cultural, más bueno, eh, lo desarrollé pues de una forma como no tanto con ese enfoque investigativo, sino una de una forma como más práctica, como más, más, más tranquila, digamos no tan, no tan formal, no tan académica como el seminario. Otra de las prácticas que hemos desarrollado también muy interesantes es, es los PFI, es, estos los desarrollamos, semestre tras semestre, son los proyectos formativos integradores que contamos en nuestra institución y es donde cada programa, cada uno de nuestros programas se, se realiza una pregunta problematizadora al comenzar el semestre y dice, bueno, vamos eh, por este, este, este semestre vamos a, a no sé, a analizar tal temática sobre, sobre nuestras prácticas artísticas, por ejemplo entonces eh, hay un no sé, por decir un un ejemplo, bueno, entonces, cómo se desarrolla la música. Eh, entre la música tenemos estas y estas eh, líneas que nos gustaría como profundizar o enfocar más. Y allí, durante todo el semestre, se van dando eh, diferentes eh, expresiones artísticas, se van, dando, se van eh, consultando a diferentes, eh, digamos, fuentes de información. Se, se cuentan con distintos tipos de actividades que van justamente marcadas a resolver ese problema o a desarrollar pues como tal esa línea eh, o esa pregunta problematizadora que se hizo al principio digamos que esto, todo esto va enfocado o han marcado dentro de la metodología de investigación-creación y allí eh, contamos con un espacio justamente para los diálogos internacionales entonces también traemos invitados internacionales donde bueno vamos a hablar de, de esa misma línea o de esa misma temática que ese ponente o, esa, o ese artista que se encuentra en otro país, pues ya lo ha venido desarrollando, ya lo ha venido trabajando, y venga a conversar con nuestros estudiantes, venga, comparta la información, nosotros hemos aprendido ese, ese el proceso, digamos usted también que ha Y por último, como otra práctica, sí, <risa> eh, eh, digamos que me gustaría mucho que pudiésemos resaltar ese tema de Ibermúsica. Entonces, eh, digamos que en, en, en lo, las instituciones, las personas que han tenido pues como la oportunidad de tener eh, eh, o, o de ver esas estas convocatorias que lanzan la Organización Iberoamericana, ve que hay programas o como Iberescena, Ibermúsica, y allí, por ejemplo, nuestra institución participó en el programa de cooperación internacional de Ibermúsica, donde el docente Antonio Monasterio nos está acompañando en una residencia, en este caso, pues virtual debido a las situaciones, en una residencia virtual desde Chile, y estamos haciendo el ensamble de tres obras eh, artísticas. Y allí hemos tenido pues también un fuerte, una fuerte participación de estudiantes, de docentes, nuestro docente Nicolás Andrés Ortiz, que ha estado sumamente involucrado en el proyecto liderándolo. Y es una estrategia muy interesante de aprendizaje intercultural para nuestros estudiantes y es una estrategia extracurricular justamente que los lleva a conocer más y a contarles un poco más sobre diferentes expresiones artísticas de otros países. Es muy interesante, José, lo que mencionas de cómo se integra, digamos. Estas áreas del arte o cualquier área frente a los procesos de internacionalización e interinstitucionalización es muy especial digamos con cada área cómo se pueden integrar y generar estos procesos tan interesantes como los que mencionaste ahorita. Nos gustaría saber cuáles son esos beneficios que representa para la comunidad académica todas estas actividades, cuáles son esas áreas a destacar, esas oportunidades para la comunidad académica. Claro, claro que sí, como lo mencionas, eh, es, es mostrar a los estudiantes esa posibilidad de que hay otras expresiones artísticas, de que hay otras oportunidades en otros países, de, de, porque es muy importante ahora que estamos en un mundo donde todo está conectado, donde la globalización prácticamente eh, es la que comanda todas las actividades que desarrollamos casi que todos los días. Entonces, mostrarle a los estudiantes de que ustedes tienen que, que estar en esa misma dinámica, si el mundo de obra se mueve en esa dinámica de conexión, entonces ustedes también tienen que estar en esa misma dinámica y ver que las expresiones artísticas o por ejemplo una obra musical que desarrollan en, en otro país, no sé, en un país por ejemplo Chile, Argentina, en Estados Unidos, en, en cualquiera de esos países, es una obra artística que usted también puede tomar como ejemplo, es una obra artística que usted puede analizar, es una obra artística de la que usted puede aprender muchísimo. Y todo esto va enfocado justamente a la formación artística y de, de, y de ciudadanos glo, locales. Aquí quisiera hacer un poco, como es, eh, expresar un poco de qué es la, eh, un ciudadano local y es un, una persona o un artista que, que comprende y entiende el mundo desde otras visiones, de otras perspectivas, de otras expresiones eh, culturales y artísticas en el exterior, pero que también comprende perfectamente las de su país, tiene como base las de su país y teniendo en cuenta su visión de acá puede desenvolverse fácilmente en otros países y en otros entornos. Vale José, quisiéramos, bueno siguiendo con un poco del tema de la internacionalización y esto de esta formación de ciudadanos locales de la cual nos comentas. Eh, desde tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos o retos más importantes que tiene la red en cuanto a la implementación de actividades y más hablando en una, pues, en un momento globalizado y también post pandemia, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees e identificas que son esas eh, esos retos que se avecinan en estos procesos de formación? Claro, claro que sí. Eh, eh, retos, digamos que hay varios, hay varios retos muy interesantes aquí con la red. Río justamente, o bueno, digamos que aprovechando esa estructura y articulación eh, podemos pues, ver bastantes retos que podemos ir afrontando justamente y ahora que tenemos pues, a la cabeza, digamos, a la presidencia y vicepresidencia Margel, justamente de la UDIS Italia, María Paula, de la cooperativa, donde pues, eh, han sido líderes impresionantes dentro, dentro de la, la articulación justamente del trabajo de la red. Eh, podemos decir que podemos tener una confianza hemos identificado varios retos que esperamos poderlos ir afrontándolos justamente con el liderazgo de ella de, de ellas dos pero digamos que entre los retos eh, más importantes que vemos es justamente esa llegarle al público o sea, es justamente llegarle a, a, a los docentes es justamente llegarle a los estudiantes de verdad decirles o mostrarles por ejemplo una clase espejo no tiene por qué ser eh, un problema más o llenar formatos o llenar un montón de cosas para el docente oh, y me pusieron más cosas además de todas las que ya tienen pues durante semestre a semestre eh, es mostrarles también de, dentro de su misma dinámica podemos hacer esto sin cargarte de más cosas sin, sin, o sea es uno de, de los retos más grandes es cómo pasar toda esa información que hay en libros, en documentos, en un montón de cosas, o incluso en nuestras propias experiencias y, y, y, y digamos, conocimientos, cómo pasar toda esa información y llegarla de forma más sencilla, de llevarla de forma más fácil a los docentes, a los estudiantes, a nuestros, incluso a nuestros, a nuestros, a nuestros directivos y a toda nuestra comunidad académica, cómo llevarles información y esa articulación de que ya conocemos la importancia de que es de que sepan y comprendan cuál es el trabajo que es importante trabajar articuladamente, que es importante eh, trabajar en red, que es importante ser ciudadanos locales como lo comentábamos anteriormente, que es importante estar conectados porque ya vimos justamente como algo que sucede en China nos puede afectar absolutamente a todo el planeta entonces es como eso ya lo sabemos pero entonces ahora cómo nos vamos a mover en esas mismas dinámicas donde el mundo pasa y todo cambia supremamente rápido entonces estar siempre pendientes de eso movernos con esas mismas dinámicas, aprender, llevar nuevos, nuevas estrategias para nuestros, nuestros salones de clase, nuestros eh, nuestras programas, nuestras decanaturas, nuestros programas pues que desarrollamos justamente todo el tiempo y es llevarlos de una forma sencilla, comprensible y llegarle al estudiante como, como fin último, claro que sí. Claro que sí, José, esta es la parte que más nos llama la atención, es identificar los retos también y saber cómo pues, en un futuro estos retos se pueden convertir en casi que fortalezas. Bueno, hablando un poco más de este impacto de la red eh, en las actividades y en la comunidad académica como tal, ya nos hablas de la formación de ciudadanos globales, qué otros pues, impactos y, bueno, y también como oportunidades identificadas ¿Qué es la red para las demás personas, pues aparte o fuera de ella? Bueno, trabajar en red y justamente la red río de una red que ha sido como tan, tan activa, que ha sido tan dinámica, que ha tenido unas, unas, eh, un trabajo pues bastante interesante y de expansión sobre todo, eh, trae muchísimos beneficios y alguno de ellos es, por ejemplo, la, la posibilidad de que si yo no tengo o no cuento con ciertas estrategias o tengo ciertos limitantes, pues me puedo apoyar en una de las otras instituciones participantes de la, de la red o de la misma red en conjunto para poder fortalecer esto entonces nos ha pasado que tengo alguna duda, no sé eh, no sé de algún decreto, de alguna ley o de alguna cosa tengo alguna duda o necesito el contacto de alguna persona puedo eh, eh, acudir a la red justamente para que ellos nos puedan nos puedan pues como como apoyar justamente en este proceso también el trabajo de que conocemos las otras instituciones de que podemos desarrollar muchísimas más cosas interesantes porque estamos justamente en esa dinámica de cooperar y de cooperación entre todos nosotros, entonces podemos ver bueno, vamos a desarrollar tal proyecto vamos a desarrollar tal, eh, tal otra expresión, por ejemplo, que todo esto va justamente enfocado en poder beneficiar a nuestros estudiantes, a nuestros docentes podemos desarrollar procesos que, solamente, que están dentro de la red que son bien interesantes y que podemos ir incluso mucho más allá, o sea la estrategia de, del fortalecimiento que nos da como, como, como institución es muy grande, nosotros como, como Débora Arango por ejemplo, nosotros estamos ubicados en Envigado, aquí en Antioquia nosotros no teníamos mucho, mucha participación o mucho, mucho contacto, mucho conocimiento de las instituciones que estaban en Bogotá, no teníamos mucho, mucha relación con esas instituciones y entramos a la red y en estos momentos ya un montón de instituciones en Bogotá justamente nos conocen, trabajan de nosotros, conocen nuestro trabajo y, y reconocen justamente ese, esa, digamos, toda esa experiencia y todo esto que desarrollamos eh, año tras año en nuestra institución, entonces es bien interesante también. Muchas gracias, José Ignacio, como mencionabas exactamente, esa integración, esa cooperación universitaria es la que más nos interesa y nos favorece en estos procesos. Para ya cerrar nuestro programa en un minuto, yo creo que podrías decirnos dónde se encuentran ubicados, redes sociales y páginas web disponibles para que la comunidad académica se motive a, a participar y a conocerlos. Claro, claro que sí, desde dos, de, de dos partes. Eh, les quiero comentar por un lado desde la Débora Arango, nosotros estamos en las redes sociales como IES, IES, Débora Arango y allí nos pueden encontrar en todas las redes sociales, justamente, y como la red RIUC, entonces también red, R-I-U-C, -E, Río Entonces, ahí estamos justamente como red y como, como la participación en red como nuestra institución. Perfecto, José, muchas gracias y muchas gracias a Emily. De verdad, es muy importante estas experiencias frente a la internacionalización del currículo una cordial invitación a todos nuestros oyentes y comunidad académica, para que se relacionen con las diferentes actividades que el CERI y sus instituciones aliadas tienen para ofrecer. Pueden, como decir, José, encontrarnos o encontrar a la red a través de Instagram o el canal de YouTube con arroba Red Así podrán encontrar toda la información de los videos y actividades que se están desarrollados, como las actividades de Paz el dato No me queda más sin agradecer a nuestros oyentes, al equipo de trabajo del CERI, al la emisora, la U90.4, por brindarnos este espacio y a todo su equipo de trabajo. Muchas gracias a todos, hasta una próxima oportunidad. El contenido y las opiniones expresadas en el anterior programa son responsabilidad de sus realizadores e invitados.